Ok, vamos a revisar un, uh, un párrafo que alguien escribió. Pues aquí en un Google Doc que está usando para corregir gente. Empezar. No sé qué significa viñeta. ¿Qué es viñeta? Bullet point. Okay. Aquí. Toma. ¿Sabemos qué tipo? No le gusta. El no tiene que ver aquí con el verbo. No le gusta. Uh, el balance de esta oración no me gusta, aunque no hay nada lingüísticamente incorrecto. Pero el hecho de que aquí. El hecho de que aquí esta frase verbal sea tan larga y aquí solamente sea un verbo. Pero está bien. Yo pondría, para facilitar, para que sea un poco más fácil leer, yo pondría dormir aquí al comienzo. Porque y cuando dices y dormir, es, no es tan claro de dónde comienza esta lista de A, B, I, C. pondría aquí y dormir, Ahí, que suele dormir y perder tiempo. Videojuegos. Aquí no es necesario el artículo definido. Suele. tipo que suele Aquí creo que podemos omitir. Podemos omitir el sujeto creo. Creo que es mejor que venga el casi nada al comienzo. Porque así podemos omitir el no. Casi nada le importa. Y ahora casi nada le importa. Y ahora... Como estamos aquí en el presente, casi no importa, para mantenerlo en paralelo, creo que aquí vamos a cambiar el presente también. Y hace lo que le dé la gana. Eso. Esto. <coughs> es un estereotipo. O sea, el, el carácter es el tipo, ¿no? Este. Este tipo. Mm, no, creo que vamos a dejar un neutro. Esto es, un, esto. es. Esto es tipo de la juventud estereotipo sobre la juventud. Ah, aquí no estoy seguro. Vamos a dejarlo como comentario. <coughs> ¿Qué debía ser punto y coma? No sé si es esto el semicolon punto y coma. <ríe> el ah. No me acuerdo cómo se dice punto y coma. Sonar. No que no sabe <susurra> esta palabra no me suena correcto alguien que no sabe limpiar. Creo que lo que estamos haciendo aquí es... Aquí, eh, esto encaja mejor con que no sabe cómo mantener un lugar limpio. Y parece. Pero dormir ya apareció aquí al comienzo. Ah, pero estaba hablando de la juventud. Juventud. Eso como la juventud, es, no es plural. Uh, creo que tenemos que cambiarlo. No es, este es. Es un esto es un estereotipo de la juventud de nuestra que... mm... Yo creo que más que dormir no será holgazanear a lo que se refiere esto. O mantener, o mantener la limpieza. O mantener la y, alguien que no sabe que Al parecer, <coughs> pasa a Eropia o de ¿Se estará jugado adecuadamente? No estoy seguro. Okay. Esta parte no estoy seguro si está bien escrito. A pesar de que sea un poquito presoso ahora estudiará mucho y se fue. ¿Eh? ¿Eh? esto de dónde salió? ¿Qué? <risa> ¿Quieres viñeta de nuevo? Fillet Point ¿Hay una viñeta en el...? que sea un poquito perezoso... A pesar... a ver, vamos a cambiar de párrafo porque creo que estamos hablando de... Estamos cambiando de tema aquí. A pesar de ser... Un poco... un poquito perezoso a pesar de ser un poquito perezoso este ahora como que no encaja a pesar de ser un poquito perezoso ahora estamos hablando del futuro yo creo que mejor queda en el presente porque no lo estamos enfocando en el momento, pero sino que en el en el tiempo presente que es una, es una franja de tiempo más amplia que, el momento, que un momento. El, o sea, en el presente estaba hablando de, qué sé yo, que ahora es el 2019, estamos hablando de 2020, 2025, hasta como el 2025 lo consideramos en el presente, porque es, <coughs> si es una persona que está hablando que tiene, qué sé yo, 18 años, hasta los 23, 24 todavía se le consideraría joven, ¿no? Entonces... Um, Queremos abarcar todo ese, esa, ese. No sé si está bien decir franja de tiempo, pero la franja de tiempo está un poquito perezoso en el presente. Esta persona, este tipo, esta persona. Aquí no estoy seguro si está hablando de la juventud de hoy o si el tipo en particular que aparentemente apareció en una, en una, en una pieza de literatura. ¿Qué, onda? ¿Qué, qué pasa ahí? esta persona pero por ahora vamos a esta persona estudiará mucho mucho que se esforzará para conseguir un buen trabajo que les servirá toda la vida que ayudará Le... un buen trabajo que que paga the bills creo que es lo que se quede aquí. Uh, buen trabajo. Ah, creo que es una expresión que se dice algo con la familia. Buen trabajo. Like raise a family. Buen trabajo. Que le ayude a mantener. Ya, ya hablamos de hijo, así que le voy a sacar el, el también. <tose> Podría haber sido mucho mejor. ¿Mucho mejor? Me molesta mucho, quisiera sacarlo, pero esto, me pregunto si se puede decir mucho mejor. Si sí, hay sí, una diferencia de matiz entre decir mejor y mucho mejor. No lo sacaría. A pesar, que sea un poco, a pesar de ser un poquito perezoso en el presente, esta persona estudiará mucho y se esforzará para conseguir un buen trabajo que le ayude a meter. más tarde esta persona estudiará si mucho estudiara duro est le pondrá empeño a los estudios Estudia. Para enfatizar eso él mucho. Se esforzará en conseguir un buen trabajo que le ayude a mantener una familia. Tendrá hijos y les dirá que si, que si él hubiera estudiado más, que, si hubiera... que de haber estudiado más, Creo que él no lo necesitamos, podemos admitir. Les dirá que si hubiera estudiado más... ¿qué? Para que sus hijos estudien bien, ¿qué? Ah, <ríe> Su vida podría haber sido mejor. Esta <ríe> creo que la vamos a poner aquí al comienzo. Tendrá hijos y para motivarlos... A motivarlos a estudiar, decirá que sí, vamos a dejar el él motivarlos al estudio. El estudio, decirá que sí, él. Él hubiera estudiado más. Su vida podría haber sido mejor. La verdad. Otro tema. La verdad es que no tengo ni idea de qué estoy hablando. Pero seguro que tendrá... <coughs> aquí el sujeto cambió. Porque aquí antes era yo. Pero aquí es él. Uh, y no quiero poner, pero estoy seguro, porque este seguro va... Es eh, una expresión idiomática, creo. Pero seguro... Pero me, el hecho de que esta, en, el, en la parte de arriba se diga el sujeto sea yo... Me molesta que haya un cambio. Sujeto aquí. En la misma oración. Seguro... Y aquí incluso hay otro verbo que tiene el yo como sujeto. No, no lo. Uh, uh, separemos la oración. Creo que así podemos tener dos sujetos diferentes. Le sacamos el peru. La verdad es que no tengo ni idea de qué estoy hablando. Seguro que tendrá una esposa maravillosa. Supongo. Para darle un, un, una matiz, un poco de sarcasmo. ¿no? O sea, onda que está diciendo esto, pero ni ni él ni, ni Emil está convencido, ¿no? Ah. Ahora vamos a repasar. Así nada le importa. Coma. Hace lo que le dé la gana. Es había pues, escrito aquí? Pues, sobre. Estereotipo sobre la juventud. Sobre la juventud. Es un estereotipo dominante. Predominante. Sobre la juventud. Vamos a sacar el comentario este. Estereotipo predominante en nuestra sociedad sobre la juventud alguien que no sabe cómo mantener el what no, Aquí tampoco me gusta que esta parte, que no sepa esto eso, sea más larga que aquí. Todavía aquí está un poco más corto, entonces vamos a agregarle a la casa. Ahí está. Empezará a ser un poquito perezoso en el presente. Darle a esta persona le pondrá empeño a estudios y se esforzará en conseguir un buen trabajo que le ayude a mantener una familia. Tendrá hijos... Y para motivarlos al estudio, les dirá que si él hubiera estudiado más en su juventud, su vida podría haber sido, podría haber, su podri, su vida podría haber sido mejor. Su vida... La verdad es que no tengo ni idea de qué estoy hablando. Ok, vamos a dejarlo hasta acá. Está.